Hola chicos, buenos días. He decidido coger mi cámara y grabar algo desde el balcón de arriba. Este es, esta es la vista que tengo desde mi ventana donde trabajo. El problema es que eh, no suelo verla. ¿Por qué? Porque no puedo tener la ventana, la, la, la persiana eh, arriba. Porque, porque entra tanta luz que no veo mis pantallas. Así que típicamente, durante el año, tengo las persianas bajadas. Y que es una pena, porque es un, son vistas preciosas, ¿verdad? Y normalmente puedes ver las montañas y, y, y, y todo eso. También tenemos muchos árboles. Y en los árboles siempre hay un vamos a ver hay un montón de, de pájaros y, y de, de animalitos y eso es, es una zona es una zona muy tranquila el problema el único problema que tengo son los perros que ladran pero aparte de eso es hay mucha tranquilidad yo vivía en, en la ciudad e, y, y, y había mucho ruido y y coches y todo eso. Y aquí, claro, ¿qué, ¿qué tengo? Pájaros, gallinas y unos perros. Y aún así me quejo. Eh, mira, aquí el árbol de, la, de los vecinos. Esa, esa fruta que nunca en Inglaterra he visto esa fruta. Esa, esa fruta es eh, eh, quince en inglés y en español. Estoy pensando en, en el nombre. Uh, es membrillo, membrillo, ¿vale? Entonces, uh, o oh, quince. Y claro que en, en, en el, um, la poesía de The Owl and the Pussycat es lo que llevaban ¿no? al, al, en el barco. Entonces, esta es mi vista desde mi balcón. Hicimos este balcón hace dos años, o tres años, tres años creo, dos años, y lo, eh, lo hicimos para poder pasar tiempo, Cintia y yo, en el balcón tomando un té y hablando. Y nunca, nunca hemos hecho eso, y, y creo que el problema es, eh, es tener eh, hijos, tener hijos pequeños realmente tu tiempo bueno el tiempo no se pasa tomando té en un balcón eh, pasamos mucho tiempo preparando comida eh, limpiando fregando platos eso sí es, es el trabajo de, de tener hijos pero en el futuro seguro que vamos a poder tomar un tomar un té aquí es que este momento estos días son los, los mejores para estar, por ejemplo, en el balcón, porque no hace mucho calor. Hace sol, pero no hace mucho calor. En el verano es imposible estar aquí, es que es, hace tanto calor que no, que no mola, no, no, no, no se puede disfrutar. Pero ahora sí, hace, no sé, unos 22 grados, el suelo está caliente, me encanta, me encanta. Entonces. Eh, como se nota la piscina ya está eh, cubierta intentamos hacer algo y debajo la lona hace eso vale debajo de eso tengo unas cuantas pelotas de, de eh, pilates vale todas las pelotas atadas en el centro para que no eh, se quede el agua en la lona pero desafortunadamente no ha funcionado nunca funciona lo intento cada año y no funciona eh, entonces en el futuro vamos a vamos a tapar la piscina y, y es un proyecto para el futuro pero de momento no lo hago entonces debajo ya todo está como ya cerrado cerrado y los los eh, paneles solares funcionan muy bien eh, y también esta semana o la semana que viene nos van a poner dos baterías para que mm, podamos aprovechar toda la, la, la luz. Porque en este momento la luz eh, se, se produce pero no usamos toda la luz durante el día. Entonces queremos eh, ahorrar lo que mmm, lo que produc producimos en baterías. Entonces, el hombre va a hacer esto pronto. Vale, entonces, gracias por compartir un ratito conmigo aquí en el balcón. Me siento muy tranquilo estar aquí. Eh, sí, es un. voy a hacer esto más, eh. No lo hago mucho y es muy bonito aquí. Muy bonito. ¿Vale, chicos? Hasta luego.